Completa tus créditos extraacadémicos. Todos los estudiantes de pregrado regular deben completar al menos cuatro créditos extraacadémicos para egresar. Y para ello se tienen múltiples opciones. Clubes UPC. En este espacio potenciarás tu experiencia en la universidad para encontrar soluciones innovadoras a problemas reales. Deportista destacado. Puedes integrar una de las 22 selecciones o registrarte si ya eres deportista calificado. Elencos UPC. Desarrolla tu arte escénico y muestra tu talento artístico en uno de los siete elencos. Recuerda que para ser parte de ellos, debes participar de las pruebas de selección artística. Grupos UPC Comparte con tus compañeros un espacio de interés común con las actividades que puedes organizar liderando uno de los grupos. Pasaporte de actividades culturales Disfruta de exposiciones y presentaciones musicales, teatrales y de danza mientras acumulas puntos en tu pasaporte. Voluntariado Participa en esta actividad organizada por las diferentes asociaciones y organizaciones que trabajan de la mano con vida universitaria a favor de las diversas poblaciones y comunidades. Programas. Desarrolla tus habilidades en conexión con el entorno, con los programas que organizan las áreas y carreras de la universidad, tales como Brain Hackers, 28H, Moon y mucho más. Delegado de aula. Ayuda a mejorar la comunicación en clase y a su correcto desenvolvimiento en una o más secciones de tus cursos alumno de apoyo, ayuda en actividades de tu carrera o campus. Hay muchas convocatorias, debes estar atento. Recuerda que cada semestre puedes elegir la actividad que mejor se adecue a tus gustos e intereses, disponibilidad de tiempo y modalidad preferida. No esperes el último momento para avanzar y completar este requisito de egreso. Mantente atento a la inscripción en actividades extraacadémicas durante los primeros días de clase de cada ciclo. Síguenos en el Facebook e Instagram de Vida Universitaria UPC para estar al tanto de las actividades y oportunidades que tenemos para ti.